Aquí yo tengo eh, una conversación con mi primo Luis Ángel. Luis Ángel. Entonces acá en esta conversación tengo una nota de voz que pienso eliminar para pues, recuperarla y mostrarles de qué se trata. Aquí en mensajes destacados me muestra una nota de voz que en este caso mi primo me envió el 11 de octubre. Entonces nos vamos hasta la nota de voz. Aquí, si bajamos, nos muestra la fecha 11 de octubre y vamos a escucharla para que ustedes escuchen lo que dice la nota de voz. Démosle Clash. Clash Royale, ok. Y vamos a jugar el juego de Clash Royale. Entonces, aquí vamos a eliminar esta nota de voz, la seleccionamos, luego le damos en eliminar y luego le damos en eliminar para mí, ok. La nota de voz ya se ha eliminado y, bueno, obviamente no la podemos recuperar o, o al menos. Esto no lo podemos hacer por defecto o de una manera tan sencilla Bueno chicos, para este tutorial les voy a enseñar cómo recuperar esas notas de voz eliminadas, esas notas de voz borradas De su teléfono Android con nuestro software llamado Uldata for Android, ok? Toda la información de este programa, de este software va a estar en la descripción del video Ustedes simplemente lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia una vez que ustedes hayan instalado el programa van a ejecutar dicho programa como administrador. Una vez que ustedes hayan ejecutado el programa, en este caso a partir de este punto vamos a necesitar tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable USB. Y vamos a seleccionar la opción que dice transferencia de archivos cuando conectemos nuestro teléfono a Android para que bueno, el programa no tenga ningún inconveniente con detectarnos la información. Ahora aquí el software de Data for Android nos da distintas opciones porque podemos recuperar información de Google Drive, podemos recuperar datos perdidos, ¿ok? Contactos, mensajes, fotos, etcétera, etcétera. Podemos también recuperar información en WeChat, también podemos recuperar información en WhatsApp Business, pero a nosotros nos interesa es recuperar información en WhatsApp, ¿ok? Recuerden que también vamos a tener que tener activada La depuración USB En nuestro teléfono Android Para poder hacer este proceso ¿okay? Y bueno aquí fíjense que me detecta el Xiaomi Mi dispositivo Simplemente le damos clic donde dice iniciar Aquí tenemos que eh, tener ejecutado La aplicación de WhatsApp Para que el programa funcione sin ningún problema Y ya luego de abrir la aplicación de WhatsApp En nuestro teléfono Le damos clic donde dice e iniciado sesión, continuar a continuación lo que va a hacer este software, el programa de Data for Android, es buscar toda la información, todos los mensajes, ¿ok? Que nosotros tengamos en nuestra red social, en WhatsApp, ¿ok? Este proceso se puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad de los puertos Y dependiendo de qué tanta información nosotros tengamos Bueno chicos, ya una vez finalizada la búsqueda Aquí en el lado izquierdo podemos visualizar tanto los mensajes eliminados Como algunos fondos eh, de chats Así como también, bueno, GIF animados eh, Audios, ok, audios eh, Tenemos algunos documentos, algunas imágenes también tenemos eh, stickers eh, Tenemos videos Pero a nosotros nos interesa esta sección que son las notas de voz ¿okay? Aquí el programa nos organiza las notas de voz por nombre, por fecha y tamaño Entonces vamos a darle clic acá para que nos los organice por fecha Yo lo que les recomiendo es que si no recuerdan con exactitud el tamaño de la nota de voz que ustedes desean recuperar Ustedes buscan por fecha Y van a recuperar pues Varias notas de voz de esa fecha Por ejemplo aquí tenemos las notas de voz del 11 de octubre Entonces esas son las notas de voz Que a nosotros nos interesa Y bueno yo una vez seleccionadas las notas de voz O la información que ustedes desean recuperar Porque incluso podemos seleccionar Todas las notas, todos los mensajes Bueno, toda la información Pero el caso es que después de seleccionar esa información Le damos clic acá donde dice recuperar Ok le damos clic en recuperar, le damos clic aquí al escritorio y esperamos a que se recupere. Le damos en aceptar y bueno, ya aquí podemos cerrar el programa. Aquí podemos visualizar que se nos ha creado una carpeta con el nombre del software. Abrimos la carpeta, aquí nos aparece en este caso la fecha de la copia de seguridad que nosotros hemos hecho. Y nos aparece pues la información, ok, sean notas de voz, fotos, bueno, lo que nosotros en este caso habíamos seleccionado anteriormente. Y bueno, ya aquí es cuestión de buscar la nota de voz correspondiente a lo que viene siendo la que nosotros hemos eliminado, la que nosotros hemos borrado. Entonces, buscando entre los archivos me pude dar cuenta que es esta que está acá, ok, entonces simplemente la seleccionamos, la abrimos para que en este caso ustedes puedan visualizar... Que efectivamente de esta se trata. Entonces ya la podemos abrir, ya la podemos ejecutar con un programa que nos permita reproducir archivos en formato Opus, que es el formato de las notas de voz de WhatsApp. Entonces le damos a enter. Ya por defecto Windows viene con este reproductor. Entonces no deberíamos tener ningún problema, pero podemos utilizar cualquier otro de nuestra preferencia. Ahora, en este caso, escuchen la nota de voz. <risa> ¿Qué tal? Entonces como pueden observar el programa funciona, eh, es una alternativa bastante buena, es una de las mejores por no decir la mejor. Así que pues nada, espero que les haya gustado este video, de igual manera recuerden que toda la información de nuestro software UL Data for Android estará en la descripción del video. Recuerden que si les gustó este video, apoyarnos con un like, un me gusta Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de TinoShare Spanish Y recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye